Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Hola a todos. Bienvenidos a este resumen de noticias de ECO News Agency. Las fuerzas rusas siguieron ganando terreno este viernes en el este de Ucrania, estrechando el cerco sobre la estratégica ciudad de Severodonetsk. Después que los separatistas prorrusos informaran haber tomado Liman, un importante nudo ferroviario, en su cuenta de Telegram, al estado mayor de la milicia separatista prorrusa de Donetsk, Indicó que tomó el control total del imán Con el apoyo de las unidades militares De la región separatista de Lugansk Y de las fuerzas armadas de Moscú Por el momento Ni el ejército ruso ni el ucraniano Han comentado esta información Y agencias internacionales de prensa No pudieron verificarla de manera independiente Tras fracasar en su intento De tomar Kiev y Yarkov Moscú centra sus esfuerzos En conquistar completamente el Donbass Una cuenca minera Que comprende las regiones de Donbass Donetsk y Lugansk, y donde los separatistas prorrusos controlan una parte del territorio desde el 2014. En el norte de la región, el principal objetivo de los rusos es Sloviansk Kramatorsk, aseguró Pavlot Kirilenko, jefe de la administración militar de Donetsk. Sin haber tomado aún todo el territorio de la región de Lugansk, las tropas rusas ya han logrado avanzar 60 kilómetros detrás de las líneas enemigas entre ambas regiones del Donbass. Las milicias prorrusas aseguran haber tomado el control total del imán con el apoyo de fuego de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Kirilenko confirmó al medio ucraniano Romaske que, que la mayor parte del imán no está bajo el control de los militares ucranianos, que las tropas ucranianas, se han replegado 90 kilómetros al sur. Mientras se conoce del asedio, Bielorrusia restringirá el acceso a una franja en la frontera con Ucrania durante los meses de junio, julio y agosto, según informó hoy el Comité Estatal de Fronteras del país. El Comité Estatal de Fronteras informa que para garantizar la seguridad fronteriza, del 1 de junio al 31 de agosto del 2022, se limita la entrada y la estancia temporal de ciudadanos en la franja fronteriza. El en el territorio de los distritos de Bragin, Loeskin y Joiniki, de la región de Gomel, dice el comunicado publicado en la web del organismo, la medida no afectará a las personas que cumplen con la tarea de proteger las fronteras estatales de Bielorrusia, precisa la nota. Horas antes, el primer vicepresidente del comité, Igor Bukekvich, denunció la presencia de personas armadas sin distintivos cerca de las fronteras bielorrusas. Registramos la presencia de grupos armados y solitarios. No llevan distintivos ni uniforme. Cada grupo puede ser considerado subversivo y estamos preparados para tomar acciones contra ellos, dijo. Por su parte, el primer ministro italiano, Mario Draghi, habló este viernes por teléfono con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky sobre posibles soluciones para desbloquear las exportaciones de cereal del país y evitar un impacto alimentario en los más pobres, informó el gobierno italiano en una nota. La llamada de Draghi se produjo después de la mantenida el jueves con el presidente de Rusia Vladimir Putin, con quien habló de la misma cuestión. La conversación se centró en la situación sobre el terreno con especial atención a las regiones del este del país. El primer ministro aseguró el apoyo del ejecutivo italiano a Ucrania en coordinación con el resto de la Unión Europea explica la nota Ambos mandatarios debatieron las perspectivas de desbloquear las exportaciones de cereal de Ucrania Para hacer frente a la crisis alimentaria que amenaza a los países más pobres del mundo El presidente Zelensky agradeció el compromiso del gobierno italiano Y acordó con el presidente Draghi seguir debatiendo posibles soluciones, añadió Sin embargo, el canciller alemán Olaf Scholz reiteró este viernes Que es necesario oponerse a los intentos del presidente Presidente ruso Vladimir Putin De imponer con la invasión de Ucrania La ley del más fuerte En un congreso de organizaciones católicas En Stuttgart, Sur El canciller argumentó Que Rusia está atentando contra el orden de seguridad Instaurado en Europa Después de la segunda guerra mundial Y contra el acuerdo de no redibujar fronteras Por la fuerza Solos indicó que es una cuestión Que ha tratado en repetidas ocasiones En sus conversaciones telefónicas con Putin Que según dijo le dio discursos sobre la historia de Rusia y sobre las similitudes étnicas entre rusos, bielorrusos y ucranianos. «Mi respuesta es que hay un acuerdo por el que las fronteras no se mueven por la fuerza», dijo el canciller, según el cual, si todos los países empezaran a revisar sus límites en base a los libros de historia, las guerras no terminarían nunca. Por otra parte, al menos 4.031 civiles han muerto en la guerra en Ucrania y otros 4.735 resultaron heridos, según ha indicado este viernes las estadísticas que diariamente actualizan las oficinas de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La oficina dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet ha puntualizado que el cálculo es parcial, ya que no se tiene acceso a muchas zonas de fuertes hostilidades, por lo que la cifra real podría ser mayor. La población de Limán en la región ucraniana de Donetsk está controlada en gran medida por las fuerzas militares rusas, admitió este viernes Pavlov Kirilenko, jefe de la unidad militar de esa región del Donbass, en el este del país. En declaraciones que reproduce el medio digital ucraniano Horachskek Kirilensko, aseguró que las fuerzas ucranianas que defendían esa población, de unos 23.000 habitantes, se han replegado a nuevas posiciones fortificadas en Svilodarsk, a 90 kilómetros del sur. Limán está cerca de Sloviansk, uno de los objetivos principales de Rusia, en su intento de envolver a las tropas ucranianas, en el Donbass y hacerse con el control de la ruta Bakhmuk Severodonetsk para avanzar hacia el Donetsk. Final de este resumen de noticias de ECO News Agency. Desde la redacción Bolívar Balcácer.